Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos otra película del universo de Expediente Warren. Hoy hablaremos de... El Conjuro. dentro de... vídeo. Comenzamos la película con dos chicas que creen que su muñeca está poseída por el alma de una niña que murió a los 7 años. Así que a través de una medium le dieron permiso a la niña para que se metiera dentro de una muñeca. Porque claro, son enfermeras y piensan en los demás. Es que la excusa es tremenda. La niña se llamaba Anabel, así que si aún no habéis visto el vídeo de errores de Anabel, pincha de aquí. Les explican que la niña no está poseída por un fantasma, sino que está siendo usada por espíritus malignos para apoderarse de ellas. Las chicas le llevaron la muñeca a Ed y Lorraine Warren. No sé, podíais haberla tirado al fondo del mar para que aparezca en una película de Aquaman. Pero todo esto no era más que una grabación que le han puesto a unos estudiantes, y ahora nos colocan letras para ponernos en situación, porque es más fácil explicarlo así. Estamos ahora en 1971, en Rhode Island, donde vemos cómo una familia se muda a su nueva casa. Mientras las niñas juegan se cae un tablón, que según el padre tapa la entrada de un sótano, el cual... ¡Bah! ya investigará mañana. Comienza un nuevo día de la mejor forma posible, con un error, donde vemos que el brazo deja de abrazar la almohada en el cambio de plano, Roger está poniendo orden en el sótano, pero, no sé, tienes la casa llena de cajas sin vaciar y te pones a ordenar el sótano. April va a buscar a su perra, pero se la encuentra muerta y nunca nos dirán el motivo exacto por el cual murió. Aunque esto no es lo único raro que ocurre, ya que su osito de peluche se ha movido mágicamente. Ed Warren muestra a su invitado la habitación donde guardan todos los objetos que han sufrido algún tipo de maleficio. Se supone que hay ciertas medidas de seguridad, ya que vemos carteles de advertencia. Pero, ¿para qué ponerlos si están en su propia casa? ¿Es por su hija la que se cuela fácilmente? ¿Y no sería mejor tener estos objetos en alguna habitación sin ventanas? Cualquiera podría pensar que son cosas de valor y robarlas, y de paso llevarse unos cuantos espíritus gratis. En fin, volvamos a la casa de la familia Perron, en la cual comienzan a suceder cosas extrañas: relojes que se detienen, flatulencias nocturnas, ruidos por toda la casa, e incluso moratones en el cuerpo de Caroline, o cepillos de dientes que se mueven solos. April juega a dar palmadas con su madre, pero ahora es vuestro turno, a ver si sois capaces de averiguar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Caroline tiene la mano sobre el reposamanos, pero al siguiente plano lo tiene agarrado ¡Realismo! Roger es camionero y parece que tiene problemas con el trabajo. Además, le han asignado una ruta que le tendrá lejos de casa por una semana. Christine está bastante asustada, ya que algo le ha agarrado del pie, y según ella hay alguien detrás de la puerta. Aunque, claro, esto es otro susto más de relleno, así que volvamos con los Warren, a ver si esto se pone más interesante. Lorraine está en un corral con su hija, entonces llega Ed para decirle que se va y... ¡Un momento! ¿De dónde ha salido la señora que tiene piojos? ¡Antes no estaba en el corral! Total, que a Caroline le siguen saliendo moratones. No suficiente con eso, escucha el ruido de varios cuadros cayéndose sobre la escalera. Que... Eh, por cierto... Podríais haber pintado la casa, ¿no? Aunque sea ponerle un poco de gotelé, ¿eh? que las paredes están hechas un asco. Total, que la mujer se va a investigar el sótano, pero la puerta le hace un penalti y cae por las escaleras, aunque vemos que estaba boca abajo y al cambio de plano boca arriba. También podemos ver una pelota que bota frente a ella y se dirige lejos del cubo, pero ahora mágicamente llega hasta él. Mientras tanto, una de las niñas se encuentra con una especie de fantasma que se esconde sobre el armario aunque vemos que de repente tiene los pies encima, cuando antes estaba apoyada con las manos. Casualmente el padre llega justo en ese momento, aunque... ¿No se suponía que iba a estar fuera una semana? ¿O es que ya ha pasado una semana y no ha ocurrido nada más hasta ahora? Bah, da igual, el padre rescata a la madre y tranquiliza a su hija. Caroline acude a una clase que están impartiendo Ed y Lorraine Warren. Al terminar se acerca a ellos y les convence para que vayan a su casa. No sabemos cómo Caroline conocía lo de estas clases, dónde las daban y que los Warren no son unos estafadores. Pero bueno, sigamos. Los Warren llegan a la casa y Lorraine comienza a ver cosas random, como gente colgada, niños feos, entes oscuros... ¡Incluso ven a... ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora para conocer la iniciativa canal random! Les comentan que es necesario hacer un exorcismo, ya que mudarse de casa no serviría de nada porque tienen a los entes pegados e irán donde vayan ellos. Pero, si van con ellos a todos los lados, ¿por qué no vieron ningún ente pegado a Caroline cuando les pidió ayuda? Antes de irse, Ed le dice a los Perron que por suerte el ente no ha mostrado indicios de violencia. Pero vamos a ver, ¿cómo que no violencia, alma de cántaro? ¿Entonces cómo llamas al ataque que sufrió la niña? ¿El salto del tigre? Lorraine ha averiguado quiénes vivían en aquella casa y cómo murieron. En cambio, Ed se ha dado cuenta de que la voz de Caroline ha desaparecido de la grabación y en su lugar se oye lo que parece ser uno de los espíritus. Los Warren llegan con un par de ayudantes, ya que necesitan recoger pruebas, así que Drew abre totalmente la puerta de la furgoneta para ayudar a Ed, aunque antes vimos que la puerta ya estaba abierta del todo. Como también vimos que Drew estaba a la izquierda de la puerta, pero ahora aparece por el lado contrario pues porque sí. ¡Porque es su cultura y hay que respetarla! Durante la primera noche solamente ven una puerta que se abre y se cierra sola. Así que a la mañana siguiente, cuando Ed tenía una jarra, April le lleva tortitas. Pero al cambio de plano, en lugar de la jarra, ¡tiene un libro! ¡Un libro! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Los perros están muy contentos con los Warren, ya que además de ayudarles con su problema, les tienden la ropa, les reparan el coche... ¡Hombre, no sé, pero me da que sois un poco caraduras! La segunda noche es más movidita y Brad ve un espíritu, pero lo que me sorprende de esta escena es el paño que aparece en la mano de Brad y que antes no tenía. Descubren un agujero tras la pared y Lorraine se mete en él. Allí, además de encontrar varios juguetes, descubren una soga antes de que se rompa el suelo. La caída termina en el sótano, donde Lorraine abre la caja de música en busca de espíritus. Lo extraño es que vimos salir el juguete durante el aterrizaje, aunque no lo vimos durante la caída pero sí podemos observar un cable que parece que no borraron digitalmente del todo. Total, tras varios sustos, la mujer sale de allí, pero se deja el colgante que le regaló su hija, y les cuenta que el espíritu se está alimentando de Caroline. Super original todo, ¿eh? Solo falta un Caroline no vayas a la luz y vamos... Redondo. De alguna forma que no explican, desde el colgante de su madre al de su hija se establece algún tipo de vía por la que el espíritu llega a casa de los Warren, y se divierte con Annabel y con la niña. Justamente en ese momento llegan los Warren para rescatar a su hija. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Qué oportuno, ¿verdad? Caroline se ha llevado a Christine y April para sacrificarlas en la casa, así que Roger avisa a los Warren para reunirse allí. Los perrones se habían ido de su casa por seguridad, además de que los Warren iban a seguir haciendo cosas random por allí. Aunque esto me genera una pregunta. ¿No dijeron que irse de la casa no servía para nada? Según les explicaron, tenían a los entes malignos pegados. Resulta que la madre fue poseída por el espíritu de la bruja, pero ¿por qué no se dieron cuenta los Warren? ¿No se supone que Lorraine es capaz de detectar estas cosas? Como viene siendo habitual, los Warren tienen el poder de la casualidad para llegar justo a tiempo y salvar a Christine de su madre poseída. Bueno, consiguen atrapar a Caroline, atarla y esposarla a una silla, así que Ed decide hacer un exorcismo. Porque claro, una película de posesiones sin exorcismos es como un slasher con buenos actores. En fin, durante el exorcismo pasan cosas sobrenaturales, como palomas que vuelan hacia el cristal de una ventana, pero atraviesan otro distinto al cambio de plano. También podemos ver cómo en ocasiones la sábana tiene un corte más grande o más pequeño según el plano. Durante el exorcismo, Ed está a punto de ser aplastado por un mueble. Bueno, si nos fijamos bien, el tío este de las patillas no está delante, sino que es un truco visual para que parezca que le podía haber caído encima. Al final, Caroline expulsa al espíritu digital, y Ed se lleva la caja de música para su colección. Fin. Hola, soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random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 Hasta luego. Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los diez minutos todos. Porque si no, YouTube no nos deja poner más anuncios. Bueno, ya hemos llegado, ¿no? Eh. No, todavía nos falta. Vale, pues sigamos. Pero bueno, lo ponemos en bucles y la gente no se da cuenta. ¿Cómo no se van a dar? ¡Ah! ¡Tú déjame hacer a mí! Hay que llegar, que llegar, que llegar, que llegar a los diez minutos porque si no Youtube No nos deja poner más anuncios Bueno, ya hemos llegado, ¿no?